es la vida de un ave Un ave gallarda y orgullosa Majestuosa Un ave intrépida y valiente Que no le teme a nada Y desafía hasta seres Más imponentes que ella Así es, les voy a contar un poco Cómo va la vida de este gallito que como ven es muy pequeñito y que mis hijas nombraron Pinto. Cuando me enteré de que existían gallinas tan pequeñitas dije esta es mi oportunidad de tener gallinas porque no tengo mucho espacio. Y no puedo tener una gallina de tamaño normal. Así que cuando me enteré quise conseguir una y bueno tardé un tiempo pero por fin me hice con Pinto. Aquí lo ven. Tengo miedo de que algún día el viento se lo lleve volando porque es demasiado liviano. Pesa apenas... Un poco más de medio kilo, 500 gramos. Aquí está en su gallinero y sobre el piso les quiero contar algo muy importante que fue un dato que me pasó el amigo Michael de la Huerta de Michael en Casa, un canal sobre huerta que les invito a que visiten. Y cuando él vio que yo tenía a pinto y que le había puesto en el piso pedacitos de cartón, que era lo que tenía a mano, me dijo, cuidado con eso porque... Las aves a veces se lo pueden comer y les puede caer mal a la digestión. Entonces tenés que conseguirle viruta de madera. Bueno, él yo sé que tiene aves y entonces tomé su consejo, fui a un aserradero y busqué viruta de madera que es lo que tiene en el piso. La verdad que es muy eficiente porque es, mantiene seco el piso y es absorbente ante los derrames de agua y de heces del gallo, las deposiciones, la caca digamos. Aquí lo vemos comiendo, muy contento de su comedero, que también tuve que hacer uno casero con latas porque no conseguía. En cuanto a la comida, lo que le doy es, por un lado, maíz, cuyos granos son muy grandes y no se los puede tragar enteros, así que conseguí un molino que me prestó mi vecino de enfrente. Aquí está el maíz molido, que creo que le gusta. ¿Te gusta el maíz molido Pinto o tomá? Vaya que sí, ¿eh? Cuando hace es ese sonido. Y por aquí tenemos un gotrigo. Otro de sus preferidos. Y si no, vean. <risa> Quiero romper la bolsa. Pintito, tenías hambre, amigo. Tomá. Algo que les cuento es que prefiere comer del suelo porque a veces tiene comida en el comedero y no la come tanto con tanto gusto como cuando le arrojamos la comida en el suelo. Adiós. Le gusta mucho cuando lo dejo en libertad y cuando lo dejo en tierra firme él está todo el tiempo escarbando, buscando insectos en el suelo Es un gallo feliz Sí. Cuando hace tuc tuc tuc es porque está muy contento Y también creo que produce ese ruido porque habitualmente está rodeado de otras gallinas y quiere compartir lo que encontró sobre todo con los polluelos, entonces por eso me parece que emiten ese sonido cuando encuentran comida. Aquí tenemos trigo, le damos de poquito. de los lugares donde le gusta mucho meterse es en los canteros, en los bancales, por eso a los otros donde tengo plantas nuevas los tengo protegidos para que no ingrese. Aquí lo dejo entrar porque no come tanta acelga. Algo que le gusta mucho es esto, uvas. Le apasionan las uvas, las frutas, las cosas dulces le gustan muchísimo. Si bien eh, se muestra receloso cuando le ofrecemos trigo o maíz de nuestra mano. Como que no se quiere acercar pero cuando le ponemos uvas, miren, no, ya supera todo su miedo y va a comerlas Le encantan Otra cosa que adora es el pan. ¿A qué ave no le gustan las migajas? A ver, toma pintito. ¿Pintito? es un gatito, un gallito, es un gallito que no le tiene miedo a nada, eh. Así que si el resto le quiere tener miedo a él, bueno, pero él se enfrenta hasta a un gato que es vieron el, el tamaño que tiene. Es como si tuviera una pantera al lado del gallo, pero no no se amedrenta. Él es pinto, señoras sí, y señores. El gallito de raza Nagasaki ¿Qué les parece? Bueno, muy rico el pan Pero mira lo que tengo acá Mira lo que tengo Uva ¿Te encantan? Sí, ahí ya no se resiste Ahí puede más las ganas de saborear una puede más que el miedo. Mmm, qué rico. Una de las costumbres que tienen todas las aves, lo he visto a veces en aves, digamos, no de corral, por ejemplo, los gorriones, es la de darse baños de tierra. Sí, así como lo escuchan y como lo pueden ver en esta imagen. su Busca un lugar donde haya tierra suelta y se mete ahí y miren lo que hace, miren se llena de tierra el cuerpo y luego se sacude esa tierra es un baño, sí. está utilizando la tierra para sacar los parásitos que pueda haber en su cuerpo yo creo que es esto una costumbre instintiva, que a, a pesar de que no tenga parásitos, que supongo que deben ser como una especie de piojos, aunque no los tenga porque no se los he visto, es algo que hacen regularmente cuando están en contacto con la tierra. Baños de polvo. Así es. La raza Nagasaki, también llamada Chavo, es una de las razas más antiguas que existen hace más de 350 años y su origen es japonés, como se habrán dado cuenta por el nombre. Es una raza que estaba reservada a la aristocracia japonesa. Y bueno, con manipulación genética, cruzas entre diversas aves lograron que tuvieran este tamaño, esta forma tan particular. Y como fue un ave tan bella, ya bueno... El contacto con los europeos la llevaron a Europa justamente hace mucho tiempo y ya en el siglo XVII habían llegado a América. Dentro de las características de la raza Nagasaki tenemos sus patas cortas, una gran cresta llamativa y una larga barbilla que le cuelga, exuberante cola muy llevada en alto, es muy dócil y las gallinas son buenas incubadoras. Las alas son colgantes y casi tocan el suelo, a veces lo tocan. El peso, como comentaba recién, es del gallo 600 gramos y la gallina 500. Y hay en múltiples colores. En este caso es blanco combinado con negro. Hay otras combinaciones de blanco con negro. Hay blancos, hay negros, rojos. Y bueno, en cada lugar tendrán los nombres para designar cada color, ¿verdad? Porque no le dicen meramente rojo, negro o blanco con negro, sino que tienen diversas designaciones para esas combinaciones de colores. podemos ver su gran cresta y su barbilla colgante. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, ya saben, bueno, si quieren me regalan un pulgar arriba, lo importante es que se suscriban porque vamos a tener nuevas imágenes de pinto aquí en la huerta. Muchas gracias por el apoyo de siempre y hasta cualquier momento. ¿Le dará miedo al gallo que haya un gato que lo puede lastimar? No, lo vemos como lo espantó. Para quitarle la comida, amigos. Pobrecito. Perdón, es solo la naturaleza. Nosotros no estamos haciendo nada, eh. Es la naturaleza expresándose. Es la vida, amigos. La lucha por la sobrevivencia del más fuerte. En este caso, esta ave que se cree que es un gallo grande. Comer un poco de trigo al gatito, el gallo más egoísta del universo es Pinto, Pinto, Pinto. el malvado.